Efectivamente, nosotros en Cruzando el Pacífico siempre estamos eh, innovando y tratamos de aumentar la oferta de nuestros cursos en línea. En particular, el curso de literatura china lo teníamos en carpeta hace mucho tiempo eh, y surgió por el, el impacto que nosotros veíamos en las presentaciones, en las conferencias que hacía eh, Sun Chintan, conocido por muchos de nosotros, que, quien fue el subdirector del Centro Regional de Institutos Confucio, actualmente académico de la Universidad de Lengua y Cultura de Beijing, que eh, Hacía una revisión de la literatura china, desde la literatura clásica, la moderna y la contemporánea, y hasta la civil literatura. Efectivamente, y la literatura, además no podemos dejar de decir que recién en la década pasada se empezó a traducir directamente del chino al español. Ante eh, lo que nosotros leíamos de autores chinos venía principalmente de las traducciones del chino al inglés y del inglés al español. Y en ese proceso había una pérdida. Entonces ahora en Latinoamérica efectivamente a nosotros nos llegan traducciones directas del mandarín al español. En ese sentido, un gran esfuerzo de acercar la literatura, que obviamente Moyán eh, con su Nobel hizo que efectivamente eh, la literatura china llegara, fuese más conocida también, porque efectivamente China ha sido para muchos en ámbitos tanto culturales, eh, políticos, sociales, eh, desconocido, no así en lo comercial. Entonces este curso es producto de aquello, de acercar todo este material que existe y que cada vez está llegando más en Chile. En general, el proceso de, de cualquier curso que nosotros realizamos de distintas temáticas eh, consta de, en este caso, eh, un experto que es ZUN. Zoom nos, nos da las, él eh, hace los guiones, el trabajo en este proceso, obviamente eso es revisado por distintos expertos que dan sus, digamos, sus eh, aportes y después pasa por todo un proceso de producción eh, instruccional y audiovisual que nosotros hacemos en nuestra, en nuestra corporación. Este curso está dirigido a todo público y eh, ahora lo estamos ofreciendo actualmente a los estudiantes del diploma de extensión y como lo acabamos de lanzar eh, lo entregamos a quienes a los becados que el año pasado dieron eh, obtuvieron becas por el programa 2020 becas que eran eh, dirigido a estudiantes de centro de formación técnica institutos profesionales y universidades ese es el segmento pero está abierto a todos los que estén interesados general nosotros bueno, ahí hay un desafío nuestro eh, ahora por, lo entregamos gratis como te decía a los becados del año pasado del programa 2020 becas este año eh, lo están haciendo los estudiantes del diploma de extensión que tenemos con la universidad de chile y también se lo entregamos a los estudiantes del año 2019 y el 2020 y si alguien quiere acceder eh, ingresa a nuestra página y lo puede comprar <música> No puedo estar más, digamos, contenta de mostrarles nuestro juego. ¿Y por qué contenta? Porque nos sentimos, y yo, bueno, tengo la fortuna de ser la que representa a muchos de los que están detrás de este innovador juego, que se creó producto, que es el SOPA, que se creó producto de años de trabajo, de investigación y de conocer cómo, en este caso, los chilenos aprenden chino. Y también responde a cómo nosotros podíamos llevar el chino, esto surge principalmente al sistema escolar, sin necesitar eh, conexión a internet ni un dispositivo móvil. Bueno, es algo que ahora en pandemia es muy es un, una situación que, que todos la, la, la, la conocemos. Entonces, este es un juego que a través de cartas te permite eh, aprender eh, a través de la observación, los caracteres, el, el pinyin y también su significado. Entonces es un proceso que va, que tú tienes tarjeta palabra, que yo se las puedo ir mostrando después, eh, cómo tú vas identificando los radicales que están en la tarjeta palabra con las 25 cartas que uno tiene que poner sobre la mesa, y después tú a medida que vas identificando que, están, que contienen esas palabras, esos radicales, tú los vas retirando y siempre en la mesa tú vas teniendo eh, 25 cartas hasta que eh, efectivamente ya no te quedan más tarjetas eh, para buscar. Después tú haces un match con la tarjeta moneda en donde nosotros hacemos una, una imagen de lo que significa esa palabra y se identifica a través del pinguín y se van obteniendo eh, los puntajes. Y para esto tú no necesitas saber nada del idioma porque es principalmente con observación, eh, se trabaja eh, se juega en equipos, que pueden ser hasta cinco, pero también puede ser en dupla, o si no, también tú puedes jugar de forma individual, y eh, como les decía antes, a medida que va pasando y que tú vas jugando más, vas desarrollando a través de la observación, el reconocimiento de los distintos caracteres, y ya después, por, por, no por repetición, sino que también por, por cómo vas asociando el, el pinguín, con el carácter y después con su significado vas aprendiendo las palabras. Esto tiene cuatro niveles. Nosotros, eh, producto de la pandemia, alcanzamos a sacar los dos primeros, que tiene todo su audio en nuestra plataforma, tenemos un video que lo guía. Y en el segundo nivel, nosotros ya empezamos a juntar dos caracteres, porque se incorporan más tarjetas, entonces la cantidad de, de palabras y agrupación de palabras eh, es mayor. Entonces aparecen los meses, los días de la semana, artículos de electrodomésticos, ar, también algunos de movimiento de, de, de, de, de transporte, y a medida que van aumentando los niveles, efectivamente se van aprendiendo más. Este juego fue hecho principalmente y con el objetivo de entrar al sistema escolar, lo hicimos en algunos municipios y ahora estamos conversaciones con, con algunos municipios para cuando se vuelva eh, a la pandemia tal vez entregarlo en un, en un formato de taller, pero hay otros que están interesados en entregarlo a sus estudiantes para que puedan jugar en, en su casa con su familia. Este es un juego que también se puede adquirir en nuestra página web y nosotros lo entregamos en, en la casa. <música> son las tarjetas moneda que aquí voy a sacar. Que efectivamente aquí ustedes pueden ver, acá arriba está el pingin y acá está el significado. Todas las tarjetas moneda tienen puntos asociados y estas son las tarjetas palabras. En donde aquí hay dos caracteres, algunas se componen de radicales y así son 108 y tú vas buscando a medida que va pasando el juego. Y las buscas con estas tarjetas, palabras que aquí te damos, te dice, encuentra la palabra con este carácter, que significa en este caso, tierra cultivada, y ahí está en español. Entonces, parte esta primero con una palabra que es en español, tú después, estas tienes que identificar los 25 que estén en la mesa, que puedan tener este carácter, puede que no esté y los vas guardando, pero así vas asociando, y después cuando ya recogiste tus cartas, las vas asociando con tus tarjetas eh, ahí, no se ve, ahí con las tarjetas de con las tarjetas moneda y vas asociando el carácter con el pingin y ahí los vas uniendo y así se va aprendiendo y este juego eh, también es conducente y se suma, está alineado con nuestras frases, eh, o sea, esto es un material pedagógico que fue hecho eh, complementando las 88 frases y les permite preparar el examen HCK1. Desde el año pasado eh, iniciamos todo un proceso de, de invitar a, a organizaciones y también a algunas personas de distintos países de América Latina. Tuvimos el año pasado asistentes de Colombia, Cuba, eh, Panamá, Perú, Argentina. Y eh, ¿Por qué? Porque eh, creemos que es muy importante los o sea, acercarse a China. La modalidad que nosotros ofrecemos efectivamente permite que, que cualquier parte de América Latina o incluso del mundo se puedan conectar y hacerlo. Y este año, por ejemplo, tenemos inscritos de Argentina y de Montevideo. Eh, prontamente se van a sumar un par de estudiantes de, de, de Lima, porque tenemos una y una asociación con la Universidad Católica, y efectivamente los cursos que nosotros entregamos son bastante transversales, no tienen un aterrizaje eh, 100% chileno, el curso de literatura china eh, habla de la literatura china, o el de la política, el de la economía, eh, también el de cultura china, entonces son contenidos bastante transversales que a todos les permite acercarse. ¿Cuál es nuestra... Estrategia al respecto, aquí estamos con el Instituto de Estudios eh, Internacionales de la Universidad de Chile, es poder llegar a, a más segmentos, ampliar obviamente el mercado y usar estas plataformas y también esta ganancia que en cierta manera nosotros tenemos porque partimos con el e-learning, nuestro primer curso, nosotros lo sacamos en el año 2012. Y ya tenemos una gama de ocho cursos y la idea nuestra es ir avanzando para ampliar el abanico de eh, temáticas a las cuales nosotros abordamos y entregamos a más usuarios. Y no solo está el curso, por ejemplo, nosotros el lunes tenemos... Una sesión de bienvenida en donde eh, vamos a conocer a nuestros estudiantes y también vamos a levantar información de los intereses que ellos tengan para ver si podemos ofrecer algunas instancias sincrónicas de, de transferencia de, de, de contenido y de compartir conocimiento que muchos chilenos tienen o también latinos de, en distintos ámbitos. Eh, y en ese sentido la idea ahora este año también el desafío de incorporar a más eh, relatores extranjeros. Es un avance y vamos a ir, yo creo, paso a paso, y, pero efectivamente en el marco de la, de, de la pandemia y de, este, de las posibilidades que a veces uno puede tener de tiempo, eh, quisiéramos que avanzara mucho más y ofrecer obviamente programas con descuento para los extranjeros que, que no, y, y tener más participantes de distintos países.